empezando, a ver, les comento, tengo planeadas aquí algunas preguntitas de matemáticas, vamos a ver cómo le responderían y después les voy a decir yo cómo se responde en este caso. A ver, pregunta número uno, dice, analice el siguiente patrón y relacione la opción que corresponde. A ver, ¿qué opinan? ¿Cuál sería? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Analice el siguiente patrón y seleccione la opción que corresponde. Los leo eh, en el chat, aquí los leo, a ver qué opinan, a ver cuál es. A ver, no que muy, no que muy león. <ríe> Venías muy león a la clase. Dicen por ahí que es la D, muy bien, perfecto, la D, la D, muy bien, a ver, vamos a analizar esta pregunta y antes de eso lo que voy a hacer primero es escribirla, ¿sale? Tenemos menos 4Z1 a y luego tenemos 4W, 4WC9, 4WC9, luego tenemos 5TE, 5TE10. 5, 10, coma y aquí falta, ¿no? Muy bien. Entonces pues vamos a ver aquí cuál es. Fíjate, algo importantísimo en esto. Lo que tienes que observar, lo que tienes que observar es lo siguiente. operas las letras. Tienes que ver qué está pasando con las letras, qué está pasando con los números, o sea, en general. Observa todo para poder deducir cuál es la que sigue. Por ejemplo, mira, alguien me dice, ¿qué está pasando con las letras? La A, la Z, la W, la C, la T, la E... ¿Qué está pasando? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, mira, la A. En la A tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Hasta ahí a ver. ¿Qué está pasando con la A? Fíjate. Aquí se seleccionó la A, aquí está. Aquí se seleccionó la C, es la más cercana, no, no es la de la W. Aquí se seleccionó la C, la C aquí está. Aquí se seleccionó la E, la E aquí está. Aquí creo que es más claro observar que se brinca una, ¿ya viste? Si nos brincamos la F, la que tiene que seguir es una G. Estarás de acuerdo, ¿no? Entonces, la, la, la, el espacio que sigue aquí, tiene que llevar, a ver, tiene que ir un número, letra, número, no, perdón, número, letra, letra, número, así. Y en, en la de aquí tiene que ir una G. Ahí tiene que ir una G, ¿sale? Si observamos las opciones, si observamos las opciones, ¿cuál tiene una G en este tercer elemento? De las opciones, ¿quién tiene la G? Pues si lo ves, lo tiene la opción A y la opción C. Son las únicas que tienen la G aquí. Ya observamos algo, ¿sí o no? Entonces, la respuesta correcta tiene que estar entre la A o la C. La B y la D ya nos... Ah, no, la, la D también podría serlo ¿no? Porque tiene un, un, otro una G. ¿No? Entonces, la B ya no es, ya es una, es una respuesta descartada. La opción B ya ni la veas, ¿sale? Vamos a ver ahora qué pasa con la otra letra. A ver, por ejemplo, ¿qué está pasando con la letra de la Z? Bueno, déjame aquí acabar M... N, O, P, Q, R. Voy a seguir aquí. S, T U, V, W, E. X, Y y Z. ¿Vale? Me fui al revés porque necesito los demás. Entonces, fíjate, en la Z, ¿qué está pasando? En la Z, pues empieza con Z. Aquí está. Luego va la W. W. Luego va la T. La T. Aquí, si lo, si lo observas, aquí se va brincando de a 2 entonces, si me brinco estas dos la siguiente tiene que ser una pues una Q, sabes aquí tiene que ir una Q si vemos las opciones si vemos las opciones ¿cuál de las opciones tiene una Q? acuérdense que la B ya no podía ser ¿cuál de las opciones tiene una Q? pues podría ser la A y ya es la única ¿ya vieron? ¿ya vieron? La única, pues es la A. Ya no hay otra posible simplemente viendo las letras. Ya no hay otra posible. Por lo tanto, podemos concluir que nuestra respuesta es la opción. Pues sería la opción A. Y ya. ¿Sale? si ¿Sí lo vieron? si ¿Sí vieron la forma de analizarlo? ¿Alguien tiene alguna duda con esta preguntita? No, profe. Muy bien. Entonces, este, este método que les estoy mostrando ahorita... Es una estrategia, es una estrategia que aparte de analizar el problema, aparte de analizar lo que te están diciendo, las letras, los números, aparte de analizarlo, también estamos tomando en cuenta las opciones. O sea, cuando llegas a un examen, sinceramente, no puedes llegar a un examen sin, de, no puedes hacer tu examen sin estar viendo a cada rato las opciones. Siempre es un consejo que te doy. Si está resolvido una pregunta, no puedes dejar al lado las opciones, no es como de que a ver, me pongo a resolver el ejercicio, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, termino y ya que terminé, regreso. Eso no se hace, no te conviene hacerlo, tienes que estar siempre viendo las opciones. Fuimos viendo que se descartaba con este, se descartaba la opción B y ya con este se descarta la C y la D en automático. No me interesa que venga aquí, lo que venga, no me importa, la respuesta correcta es la A, ya con esto nada más. ¿Vale? Entonces, ya tenemos una pregunta. Espero que estés entendiendo la forma de cómo me gusta explicarte los temas para que pues, respondas bien en, la, en los exámenes. Pregunta número 2. A ver, dice: calcular este logaritmo, logaritmo de b A4B5 entre C3D2. Aquí es igual. Cuando simplificamos o cuando expandimos este logaritmo, ¿qué nos queda? Te doy un ratito para que lo intentes en lo que lo voy copiando, y de ahí, pues, te digo qué pasa. Inciso A. Muy bien, dicen por ahí que es el inciso A, perfecto. Si no quieren hablar, no pasa nada, pueden poner en el chat. Aquí en el chat están respondiendo varios, dicen que la A, que la A, que la A, que la A, muy bien. Varios dicen que la A, casi todos están diciendo que la A. Muy bien, A ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Te voy a explicar esta preguntita. Este, para que veas cómo, cómo se resuelven preguntas de estas, ¿no? Me están diciendo que expanda el logaritmo, aquí, y tengo un A a la potencia 4, B a la potencia 5, abajo tengo C a la potencia 3, y D a la potencia 2. Ahí está, muy bien. Voy a quitar las diapositivas un ratito, para que los que nos ven desde Facebook, pues también vean qué es lo que está pasando aquí, y no... No, no, no se pierdan el procedimiento, ¿sale? Entonces, pues mira, este para empezar, acuérdate que los logaritmos tienen una base. En este ejemplo, ¿cuál es la base del logaritmo? En este ejemplo. Aquí debe haber una base. Pero base invisible 10. Muy bien. Cuando no trae base, cuando viene invisible, se dice que la base es 10. ¿De qué me sirve ahorita? De nada. Ahorita no nos sirve de nada. Con que venga nada más la palabra logaritmo, ya. Cuando... ¿Cuándo ocupo la base? Cuando te piden calcular el logaritmo. Ahí sí necesitas la base a fuerzas. Entonces, aquí no es necesario. Lo único que voy a hacer es desarrollarlo un poquito más. Fíjate lo que vamos a hacer. Mira, debes de recordar que el logaritmo, cuando se lo aplicamos, cuando se lo aplicamos a una división, el logaritmo se puede separar en dos. ¿Cómo se separa? A ver, voy a ponerte las propiedades de este lado. Sale, Mira. Logaritmo de A entre de B, es lo mismo que el logaritmo de A menos el logaritmo de B. Entonces, cuando tienes una división, el logaritmo lo puedes separar con una resta. Agua más restando, ¿eh? el de arriba menos el de abajo. ¿Sale? Entonces, aquí, si aplicamos esta ley de los logaritmos, ¿qué me quedaría? Pues me quedaría logaritmo de A4 b5 menos el logaritmo de C3 de 2. ¿Ya vieron? Lo único que hice fue quitar la división. En logaritmos, ¿cómo se quita la división? Restando. Es una ley. Recuérdala. ¿Sale? Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahí te va otra ley. Esta es una. Ahí te va otra. Logaritmo de una multiplicación. El logaritmo de la multiplicación. A ver, si la división se separó en una resta, la multiplicación en qué crees que se separe? Una en una suma. Y sin una suma. Hasta es natural pensarlo, ¿no? Claro que sí. Te quedaría logaritmo de A más logaritmo de B. Ahí está. Pues espero que se vea porque está chiquito. Espero que se vea. Entonces, fíjate, ¿cómo voy a aplicar esta multiplicación aquí? Si te das cuenta, en cada logaritmo tienes una multiplicación. Aquí tienes una multiplicación y aquí también. Entonces, en cada uno. En el primero te quedaría logaritmo de A4 más logaritmo de B5, ahí está, en esta parte lo separé. Y en esta parte, aguas, sí se tiene que separar en una suma, pero como tienes un menos que lo está multiplicando, te va a quedar menos el logaritmo de C3, y aquí también, como es suma, por este menos te va a quedar menos el logaritmo de B a la 2. ¿Sabes? Así nos van quedando los logaritmos. Ya con esto, ya con esto deberías darte una, una idea de cuál es la respuesta. Ve las opciones, a ver, ¿cuál es la que más se parece a esto? Más, más, menos, menos. De las opciones, ¿cuál se parece más? Pues la opción A. Muy bien, perfecto, perfecto. Justo como comentan en el chat. Muy bien, entonces, casi terminamos, casi terminamos. Mira, ¿con qué vamos a terminar? Ahí te va otra ley de logaritmos, que de hecho ya es la última ley de logaritmos se lo voy a poner con otro color, a ver, logaritmo, logaritmo de algo que tiene potencia, la potencia K, por ejemplo, estas potencias, a ver, ¿quién se las sabe? ¿Qué pasa cuando le aplicamos el logaritmo a algo que tiene potencia? Sí, es igual la K, logaritmo de A. Pasa multiplicando en todo el logaritmo. Muy bien. Así como me dijeron todos los compañeros, igual a Chica al final, baja multiplicando. La potencia la puedes bajar, logaritmo, de a ahí está la potencia la puedes bajar y se la quitas baja multiplicando entonces fíjate cada uno tiene una potencia su potencia respectiva pues ya lo único que hay que hacer aquí es bajar las potencias aquí me quedaría cuatro veces el logaritmo de a más cinco veces el logaritmo de b menos tres veces el logaritmo de c menos dos veces el logaritmo de b ahora sí la respuesta correcta, ya completita, la respuesta correcta sí es la opción Fíjate cómo viene igualito. ¿Ya lo viste? Profe, ahí está mal capturada porque dice menos 2 logaritmo de 2. Ah, sí, sí. Ahí, bueno, ahí la respuesta viene un poquito rara porque debería decir B, ¿no? Muy buena observación, ¿sí? Ahí tal vez se me pasó al escribirla, ¿no? Muy bien, sí, sí, sí. Tienes razón. Debería venir bien escrita. Ahora. Ya para, ya quedó respuesta, ya quedó la respuesta, ¿no? Ya la respuesta es, ah, y fíjate, ¿cuál fue el método en esta pregunta? El método, pues, lo hice. ¿Con qué? Pues, con fórmulas que yo conozco. Con eso lo resolvimos, ¿sale? Con estas formulitas. El anterior, ¿no? El anterior fui casi, casi descartando opciones, pero también estaba viendo la, la respuesta, la, la, la, la sucesión, ¿no? En este caso, no. En este caso fue directo. Aquí sí lo hice directo, ¿sale? Muy bien, a ver. Ya para terminar el tema de logaritmos, ya que estoy prácticamente explicando de todo lo de logaritmos, quiero darte otra fórmula? Otra fórmula de logaritmos que te va a ayudar muchísimo. Si te piden, si te piden calcular un logaritmo, esta forma que te voy a poner es, es clave para poder responder preguntas. ¿vale? Aparte de estas tres, hay una que es la principal, la más interesante. Va así, mira, dice, logaritmo base a, te digo que tiene que tener una potencia, de un número, ¿va a ser igual a X cuando ¿Cuándo va a ser igual a X? Cuando A elevado a la potencia de X sea igual a B. ¿Sale? Esta es una fórmula muy, muy, muy conocida. Esta es la forma exponencial del logaritmo. Este es el logaritmo. De hecho, a veces, aquí, a la vez se le llama el antilogaritmo también. De hecho, si no me equivoco, hace unos días les di una clase de esto. Entonces, sí, sí, sí, sí, me llamo. acordé. Hace como tres o cuatro semanas les di una clase de logaritmos si quieren saber más de logaritmos, vayan a mi página aquí en Facebook, Academia de Matemáticas, Alán Matemático, revisa los videos, y ahí te va a salir una clase de logaritmos. Ahí te explico todo de logaritmos, ¿sale? Pues esta formulita, agrégala, esa es la principal, y de ahí tenemos estas tres, ¿sale? Muy bien, vamos a avanzarle, vamos a avanzarle. Los que nos ven desde Facebook, pueden venirse a Zoom, ¿sale? Pueden venirse a Zoom. ¿Cómo le haces? Ve a mi página, dale like, Mándanos un mensaje y ponle, quiero que me den el enlace, por favor, para unirme. Ya te unes, ¿vale? Vamos a avanzar a ver. Muy bien, dice, si f' de x es igual a 4x, entonces f de x, ¿a qué es igual? Inciso Yo, mira, A. Es? Inciso, inciso A. El A. Muy bien, a ver, dice, si f' de x es igual a 4x, entonces... ¿Quién es el FedEx repito, está facilita, pero pues vamos a, vamos a hacerla. Dicen por ahí que es el inciso A. Muy bien, vamos a ver cuál es. este A ver, ¿quién me dice cómo la quieren hacer? Esta tenemos el chance, en esta pregunta tenemos el chance de que nos podemos agarrar de las opciones haciendo eliminación de opciones o la puedo hacer directa también. ¿Qué quieren hacer? Eliminación. Opciones o directa. Directa, profe, por favor. Ok, vamos a la directa. Si quieren, ahorita hacemos eliminación también para que vean que de las dos formas se puede y ya ustedes eligen cuál es la más, pues la más fácil, ¿no? Muy bien, a ver, directa. Si tienes la derivada y quieres la función, ¿qué operación te devuelve la función original? ¿La tienes derivada y quieres la función? ¿Qué operación es? ¿Alguien? Integrar. integrar. Integrar. Integrar, muy bien. Tu respuesta es que la integral de la f' de x en dx, obviamente, es la función. O sea, cuando le integras en una que ya está derivada, se le quita la derivada y te queda únicamente la función. En este caso, lo que tenemos que integrar entonces es integrar 4x de x. ¿No? Integrar 4x de x es facilísimo esta se la sabe ya de memoria, ¿cómo se integra esto? Es 4x cuadrada sobre 2 más c. Así se integra esta parte. En este caso te quedaría únicamente 2x cuadrada más c y ya tenemos la respuesta. La respuesta correcta sería la opción. Creo que me dijeron que era la opción A. Muy bien, la opción A. ¿Ya vieron? Entonces, pues ya tenemos aquí la respuesta. Así se haría de manera directa, integrando. ¿Por qué? Pues, repito, la integral aquí con la derivada se cancela y te queda únicamente la función. Entonces, ¿qué hay que hacer? Integrar esto, pero pues es una integral inmediata. ¿Sale? Aquí está la integral y pues ya, ya acabamos el problema, la respuesta es la A. Ahora, si no quisieras la respuesta haciéndola con integración, lo que puedes hacer es en este caso agarrar cada opción, opción A, opción B, opción C, opción B, cada una, y ponerte a derivarlas. Derivas la opción A, derivas la opción B, derivas la opción C y la opción D. Si te das cuenta, la única opción que al derivarla te da 4X, justamente es la opción A, es la única. ¿no? Porque la derivada te quedaría 2 por 2, 4, le resto 1. Y la C, al derivarse, pues se elimina. Es un número, una constante. ¿sale? A ver, para recordar un poquito, ¿quién me dice cuánto daría la derivada de la opción B? 1, 1. 1, uh -huh. la derivada de uno. X es 1, y la derivada de C, como la C se está pensando que es un número, la derivada de los números es 0, ¿sale? ¿Quién me da la derivada de la opción C? X. Es X. simplemente X, ¿verdad? La derivada de la opción C es X, muy bien, y la derivada de la opción D? 6X. 6X al cuadrado. 6X, 6X al muy bien, perfecto. Muy bien, entonces digo nada no, más era para recordar un poquito, pero... Pues ya respondimos la pregunta. ¿Sí quedó clara la pregunta 3 Sí, profesor. Sí. Perfecto, perfecto. Si les sí, queda perfecto. alguna duda, díganme, en verdad, aprovechen este tiempo que estoy este, dándoles para que repasen, sale Si te quedó alguna duda, en verdad, con toda confianza, dime, oye, profesor, yo no entendía. Que luego piensan, dicen, no, ¿qué tal si se enoja el profesor? ¿O qué van a decir mis compañeros que estoy todo menso? No, Entonces, no pasa nada. Tú pregunta. ¿vale? Tú pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 4 dice, la medida en grados que corresponde a 4 pi entre 3 radianes. ¿Cuánto es en grados? Está regaladísimo. 240 grados. Inciso C. C. Sí. Muy Entonces, bien, dice que es la C. Eh, la C dice 240, ¿no? Muy bien, a ver, ¿qué dice en el chat? En el chat también están dando la respuesta y dicen que es... Este... Dice Pedro, en el ceneval venía ejercicio así. Mi maestra nos enseñó que el exponente se multiplica en el número de Sí, eso es para derivar, ¿no? Eh, Jesús dice que la respuesta es C. Muy bien. Que ahí Pedro nos está diciendo cómo derivar, pero esa era la pregunta anterior. Pues a ver Vamos a ver cómo se, cómo se hace la conversión de... En este caso, estamos convirtiendo radianes. Radianes sagrados. Es lo que me están pidiendo. Y lo que tienes que saber en esta conversión, lo más importante, lo que tienes que saber es que un pi, o pi radianes, ¿a cuánto equivale? ¿A cuánto es igual? 180. Déjame 180. ponerle así, para que veas que es como una equivalencia, no es exactamente igual, porque son dos medidas diferentes, pero es equivalente con 180 grados. no Entonces, pues de hecho lo que se hace, una de las cosas que se puede hacer en, este, en, en la conversión directa, es simplemente nada más le vas a poner igual y aquí lo intercambiamos, aquí ponemos 180. Porque en vez de pi, pues vale 180, es básicamente es Y recuerda que en el examen no tienes que hacer tantas operaciones. Observa para que hagas la menor cantidad de operaciones y te equivoques menos, obviamente. En vez de multiplicar, porque algunos lo primero querían, no, pues multiplico y luego divido. En este caso, primero divide, te queda más bonito. Mira, 180 entre 3 es como si fuera 18 entre 3. ¿Cuánto es 180 entre 3, a ver? Sin calculadora, ¿eh? 60. 60, muy bien. Entonces, esto me da 60. Y multiplicado por 4 es como 6 por 4. ¿Cuánto es 60 por 4? 240. 240. 240. Entonces, no tienes que estar utilizando la calculadora. Si es más rápido mental, es mejor. Siempre y cuando lo hagas bien. ¿sale? En algunos exámenes sí les deja usar calculadora. A ver... ¿Qué exámenes sí les dejo, o señor A ver, ¿quién, ¿quién me dice un, un, un examen? La guapo. Los cenevales, Algunos, muy bien. ¿Quién otro? La WAPCO. La WAPCO. ¿Por qué te deja la Guapo? Pues porque ahí su examen trae una calculadora. O sea, ahí, ahí mismo ya lo trae. Claro, es una calculadora súper sencilla, de esas que, que nomás se suma, a esta multiplicación o división. Pero pues ayudan a la hora de la hora a hacer, a, a hacer el examen te ayudo, ¿No? Muy bien, entonces la respuesta es 240. La opción sería... La opción C. es una pregunta que no tienes que dejar pasar, ¿eh? Muchos van a decir, ¡ay, qué fácil! ¿A poco así viene? Ojalá así viniera. Así viene. En serio, así viene. Solamente que a la hora de la hora te, te, te encierras en el examen, te frustras, te pones nervioso. ¿Por qué te pones nervioso? Porque hay, es una decisión que, es una, es una, sí, es una, es un examen que decide mi vida. Sí y no. Sí y no, créeme que pases a la carrera de ingeniería, no te garantiza que toda tu vida vas a ser ingeniero en lo que vayas a hacer. Eso, tengo por seguro. sale Entonces, no te, no te espantes, tú con calmita, haz tu examen, lee bien, responde y avanza. Y estoy seguro que vas a estar dentro. ¿Quiénes ya vieron? Eh, ¿Quiénes han visto en la página la cantidad de personas que, que me han mandado mensaje con su captura de aspirantes seleccionados? Han sido un buen, en verdad, por ejemplo, para la UCI, para LITO, para los Cenevales, de los alumnos que he preparado, han sido un buen, no sé, sinceramente, este, no, no pensé llegar a, a tanto en estas universidades ahorita, y todavía falta los que van a UAPCO, los que van a la UAM, que no les han dado respuesta, los que van a, a LITO, a la UNAM, todavía, ese, ese, ese es el grupo grande, por así decirlo, en el grupo chiquito entraron bastantísimos. Espero que ustedes también pasen, los que no hayan hecho examen. ¿sale? Entonces, pongan atención a lo que estamos haciendo, en verdad, te va a ayudar a responder tu examen. Bueno, después de eso seguimos. ¿sale? La, la expresión simplificada de 2a cuadrada menos 2a menos 40 entre de 3a menos 15. A ver, ¿cuál sería la respuesta aquí? Coméntanos, ¿cuál crees que sea la respuesta? ¿Qué opinas? ¿Cuál es la respuesta? A ver. Aquí ya tenemos en el chat, parece que tenemos una respuesta, dice, hasta en el IPN, eh, Omar, esa pregunta no sé a qué era, me imagino que el tipo de preguntas, créeme que hasta en el IPN luego te ponen preguntas pegadas. como la anterior, como esta, son preguntas fáciles. A algunos se les complica porque no conocen del tema, pero si lo conocieran, en verdad es una pregunta sí. sí. Es la A. Initen, cosa, sí. ¿La A? Dicen por ahí que es la A, muy bien. Sí, yo igual digo que la A. Muy bien, perfecto, perfecto. Muy bien, a ver. Vamos a ver, a ver, antes de meterme sí, sí, a somos... responderla, ¿sí? Muy bien, antes de meterme a responderla, quiero que alguien me diga de qué tema es este, de qué tema, de qué tema es este. Obviamente es álgebra, ¿no? Porque. Pues vienen cosas con exponentes y así. Pero álgebra, ¿cuál es el subtema, por así decirlo, para poder responder? Factorización. El subtema, factorización. Facto, o sea, el, el, el, lo que necesitas realmente es saber factorizar. sale Entonces, factorización viene en cualquier examen, ¿eh? Puede venirte en el examen de la UAP, con el examen de la URSS, en el examen de, de la UAM, de la, de la UANL en Nuevo León Este... Voy a venirte en cualquier examen. En cualquiera va a venir este, la, la parte de factorización. Ese es un tema básico para todos. No dije, Ay, es que yo voy a una escuela, patito ahí no viene. Sí va a venir factorización, en serio. Esto siempre viene. Primero, fíjate, en la parte de abajo, ¿qué tipo de factorización puedo aplicar? En la parte de abajo, 3A-15. menos Factor común. Factor común. Factor común, muy bien. ¿Y quién es el factor común? 3. El 3 me quedaría 3 multiplicado por A menos 5, ¿sí o no? Recuerda sí. que la factorización es una forma de escribir esto, pero en multiplicación. O sea, esto es lo mismo que esto, nada más que de cuenta que aquí estaba este, todo despeinado y sucio, y aquí ya estaba añadido, ¿no? Y bien vestido. Es básicamente lo mismo, nada más que escrito de otra forma, en este caso como multiplicación. A cada uno de estos se les llama factores. Factor y factor, por eso se llama factorizar, ¿Sale? En la parte de arriba, antes de es un, es un trinomio para empezar, pero antes de meterme al trinomio, tiene el factor común, no? Tiene 2, tiene 2 y tiene aquí 2 por 20. ¿Puedo factorizar primero el 2? Me quedaría a cuadrada menos a menos 20. ¿Están ¿No de acuerdo? Así se factorizaría primero, todavía no acabo. Ahora, otra factorización. En la parte de abajo, pues ahí ya se va a quedar. Ahí ya se va a quedar. La parte de arriba, tengo un trinomio. Eso se puede factorizar de otra forma. ¿De ¿Vale? ¿Cómo se factoriza el trinomio? Recordemos que se va poniendo aquí A. Aquí A también, para que A te te a cuadrada. Los signos, ¿cómo van? Es más por menos, menos, menos por menos, te da más. Aquí es donde nos ponemos a pensar, qué es lo que se acuerdan desde la secundaria, que el profesor decía, números que multiplicados en 20 y que restados den 1, multiplicados 20, restados 1, y aquí tienes una idea, 5 o sea, y 4. 5 y 4, muy bien, ¿por qué el 5 te está diciendo algo? Porque al final de cuentas queremos simplificarlo, entonces tiene que aparecerte un 5, para que se cancele con este, y como te va a aparecer el 5 y multiplicados tiene que dar 20, pues aquí tiene que ir un 4, no hay de otra. Recomendación, cuando te pidan simplificar una expresión, Fíjate que ya tienes porque se, se va a cancelar. Entonces esos números de ahí te están diciendo qué es lo que vas a poner arriba. Aquí ya se ve con mayor claridad quién es el que se cancela, ¿verdad? Se cancela el x menos 5, con el, perdón, el a menos 5 con el a menos 5. Y únicamente me quedaría en este caso dos veces a más 4, es decir, 2a más 8 sobre d 3 únicamente. Ya multiplicando el 2 con esta parte. ¿Sabes? Si vemos las opciones, la respuesta correcta sería en este caso la opción A. Justo como decían sus compañeros al inicio de la resolución del ejercicio. ¿Sale? ¿Cómo la ven? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo bien, profe. Muy bien. Porque de aquí en adelante ya se vienen los que están interesantes. Esto fue como, como un nivel medio. Van a decir, es que eso no viene. Cuando veas tu examen, vas a ver que sí viene. En serio, sí viene. Algunos lo van a ver en su examen. ¿Viene factorización? Sí. ¿Vienen porcentajes? Sí. ¿Vienen cosas básicas? Sí. Todos los exámenes lo traen. ¿Sale? Por eso esta clase se llama... Bueno, es una clase de repaso. ¿Sale? Repaso. A ver, vamos a ver otra preguntita. A ver qué tal. Los que nos ven desde Facebook, les vuelvo a comentar. Si quieren venirse para Zoom para preguntarnos aquí de manera directa, pueden hacerlo en la página, denle like, compartan el video y mándenos un mensaje pidiéndonos el link, el enlace, perdón, el enlace para unirte a la sesión. ¿De acuerdo? Muy bien, este ya está un poquito más interesante porque si no conoces el tema, pues te puede complicar ahí bastante, ¿no? Y igual a 5. 1 menos 5X a la potencia 6. Y te están pidiendo su derivada. Lo que queremos aquí. A ver. No, que muy león. Aquí sí está buena, ¿eh? La derivada. Sí, A. El insisto A, ah, dicen por ahí ya. Muy bien. Ah, profe. Sí, profe, la. Sí, okay, es muy fácil. ¿Sí está fácil o no? Entonces si sí vienen guiones, ¿no? A ver, a ver, ¿qué dicen aquí en los comentarios? Dicen que la A, muy bien, perfecto, la A, la A. Parece ser que, de hecho, si se dan cuenta, como que en todas les puse que la respuesta correcta era A, no sé por qué, ahí me equivoqué yo. Pero bueno, a ver, vamos a ver, vamos a, voy a quitar las, las diapositivas un ratito, para que podamos ver aquí el pizarrón los ejemplos de Facebook. este Cuando te digan de Y, de Y como fracción de X abajo, lo que te están diciendo es que derives. Esto creo que lo conocen más, el de la prima. Si conocen los dos, bueno, no importa, ¿sale? Con que sepas que es derivada ya, con es suficiente. Entonces me están pidiendo que derive esto. Y aquí vamos a aplicar una formulita. Antes de aplicar la formulita, necesito que, que sepan ubicar el tema de este, derivación con regla de la cadena. ¿Sale? La fórmula que tú vas a aplicar directamente es esta. F de X igual a X a la N. Ah, bueno, pues su derivada es N por X a la N menos 1. Esa es la, la, la derivada de las cosas que tienen potencia. Ah, pero aquí no nada más viene X. Viene algo más grande, un binomio en este caso. ¿Cómo se le aplica la derivada cuando tienes algo más grande? Ahí se llama regla de la cadena. La regla de la cadena aplicado a algo que ya no es exactamente una X, o sea, que viene un binomio, un trinomio, o lo que sea que vaya con potencia, se aplica casi... De la misma manera, fíjate cómo quedaría, la derivada de algo que es u a la n, o sea, por ejemplo, u a la n, en este caso es es u, ¿cómo se deriva esto? Es lo mismo que lo de arriba, n por u a la n menos 1, igualito, fíjate cómo no cambió, el cambio o la regla de la cadena básicamente es esto, multiplicar por la derivada de esa cosa, la derivada de la u en este caso, entonces, esta de color rojo, es la forma que tenemos que aplicar a esta derivada. Pregunta. Fíjate cómo lo escribí aquí. ¿Quién sería la u? ¿Quién sería la u en este ejemplo? 5x. 1 menos 5x. 1 menos 5x. 5x. Porque luego me agarran la u como si fuera todo. No, no. La u nada más es lo que está abajo con paréntesis. El n es la potencia, pero ese no te va a afectar. ¿Sale? Pregunta. Si la u es 1 menos 5x... ¿Quién es el U' o su derivada, pues? Menos 5. De hecho, ¿quién faltó, no? La, realidad, la verdad, tienes que multiplicarlo por U'. Ahí se me estaba pasando. Entonces, la U' sería, en este caso, menos 5. Ahí está. sale Muy bien. Pues ya lo único que hay que hacer es acomodar los datos, así como te lo está pidiendo, y ya está tu derivada. Entonces, fíjate. La Y, ya la derivada, ¿cómo sería? La derivada es 6, o sea, N por U, 6 que multiplica a la u, a la potencia n-1, menos multiplicado por la derivada de la u, en este caso por, menos 5, la derivada de la u que aquí me dio, menos 5, ahí está, ya está derivado, lo que voy a hacer ahora, lo que voy a hacer ahora es, simplemente, acomodar un poquito los datos, ¿sale? voy a acomodar estos dos, voy a restarle para que ya me quede la respuesta, desde aquí ya se ve que la respuesta era la A, como decían, pero voy a acabar, ¿sale? Fíjate, aquí tenemos esta multiplicación, estarás de acuerdo que esto me da menos 30, 1 menos 5X, y arriba me da 5. Y acabé entonces, esta es la derivada de, de lo que me estaban pidiendo, si vemos las opciones, me queda como respuesta la opción, pues opción A, ¿no? Vemos cómo las demás se parecen. Fíjate cómo las demás se parecen. La C, por ejemplo, tiene el menos 30, tiene uno menos 5. Se pueden eliminar también potencia, opciones, ¿no, profe? Viendo. ¿Qué pasó? Se pueden eliminar las opciones viendo. Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo eliminamos las opciones viendo? Acordándote que se tiene que restar uno. Con esto, si ves la opción A, se le resta uno. La opción C, la, la B también se le restó uno. La C y la D ya no, porque no se le restó nada, ¿no? ¿Y qué otra cosa puedo observar? El signo del 30 también, por ejemplo. Y ya con eso tiene la respuesta. ¿Qué digo? No es tan complicado hacerlo en este caso. No es tan, tan difícil hacerlo. ¿Vale? ¿Dudas en esta preguntita? Vamos a la pregunta número 6. Nos faltan otras, otras por ahí. ¿Dudas? No, profesor. no Muy bien, perfecto. Si van teniendo dudas, díganme. ¿eh? Avanzamos. A ver qué más viene. Ah, mire esta pregunta. Dice... Observa las siguientes restas. Cada símbolo representa un dígito menor que 5. ¿Qué resultado se obtendrá si se suman los símbolos siguientes? A ver, ¿quién ha visto esta pregunta? Yo. Ok, no digas dónde. <ríe> no digas dónde, pero estoy seguro que ya has visto. Muy bien. Pero tengo una queja ahí. Y... ¿Así? ¿Así? ¿Sí? sí. ¿Cuál es la respuesta? No, le digo que tengo una queja ahí con esa pregunta ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque a mí me dieron una respuesta y luego a alguien más de la misma pregunta le dieron otra ¿En serio sí, sí, exactamente lo mismo? Sí ¿Por qué hablas? ¿Por Porque a veces vas a el texto, ¿eh? No, sí era la misma bueno, vamos a ver ahorita cuál era. Todos bueno, somos acuérdense que esa ayuda, ¿eh? No, no puedes quejarte. <risa> Tal vez ahí, no sé, no leyeron bien o, o no se veía bien. Tal vez los signos, no sé. Pero bueno. A ver, me está diciendo que cada símbolo de estos es un número menor que 5. Es un dígito menor que 5. Cada símbolo representa un dígito menor que 5. O sea, ¿qué números podría ser? Puede ser uno, el 1, el 2, 3, 4 o 5, nada más. No hay otra forma de, de, de responder esto, o sea, más que 5 ya no es. Y me están pidiendo cuánto va a resultar si sumo este más este, básicamente. Entonces, mira, en este caso, en esta pregunta, fíjate lo que tenemos. Ok, sé que son diferentes símbolos y sé que está medio rarito está estar ahí atinando los símbolos, pero no está tan complicado. ¿Por qué no está tan complicado? Porque tenemos números que no, a lo más pueden ser 5. Entonces, fíjate en lo siguiente. Si aquí te está diciendo que al restar se te da el mismo, ¿qué cosa tiene que ser este para que te dé igualitos acá? ¿Estarás de acuerdo que después de pensarlo un ratito... ¿Tiene que ser este un cero? ¿Tiene que ser un, un qué? ¿Qué número sería este? ¿Cero? ¿Podría ser un cero? Muy bien. ¿Qué otro número podría ser para que sea igual aquí? Ah, no. O sea, yo digo que dos? sería cero el primero y para que te quede... Ah, no, sí, sí. Un 2, sí, pero... pero el primero tendría que sí, ser mayor. Sí, podría ser 0. Sí, podría ser 0. 4 menos 2, ¿no? Por ejemplo, vamos a de, denle un poquito de chance. Mira, por ejemplo, aquí podría ser, por ejemplo, 4 menos 0 igual a 0. Pues no, ¿verdad? O, por ejemplo, 1 menos 0. O sea, en ningún caso cuando restes 0, te va a dar 0, ¿sí o no? Te va a dar el primero. Entonces, no puede ser 0, ¿ya viste? No puede ser 0. ¿Qué otra opción podría ser el de acá arriba? El de arriba nada más convince el segundo, el de arriba. 4 menos 2. 4 menos 2. 4 menos 2. Muy bien. 4 menos 2. 2 menos 1. Y esto sí es igual a 2. Pero fíjate cómo se repite. ¿Ya viste? Y acá abajo, ¿quién tendría que ser? ¿Puede no, ser 2 1? 2 menos 1. 2 menos 1. Para, para que te dé uno, esta es una forma pero también pudimos haber puesto el uno y para que me quede uno pues tendría que ser dos menos uno ¿sí o no? pero ya no se podría porque si fuera un uno y lo ponemos acá uno menos otra cosa pues ya no te daría uno, te daría algo de hecho te daría negativo entonces el de arriba es 4 menos dos y el de abajo es dos menos uno para que te quede uno, entonces ya viendo cuánto vale cada uno de estos Sumarlos ya no es nada complicado. ¿Sale? Ahí ya tenemos la respuestita. Después de pensarlo un ratito, llegamos a la conclusión de que la respuesta es la opción B. Sí, ahí este. Hay que observar bien los signos que trae, hay que ver qué te preguntan. Todo. ¿Sale? Pero si, si tomáramos en la primera 2 menos 1 y nos da 1, en la otra no podríamos tomar este. 1 menos 0. Y nos da. No, porque uno. fíjate, 1 menos 0 te daría 0. Te daría, perdón, 1. 1 menos 0 ah. sería 1, ya no son iguales. Sí. Ah, ya, sí. sí no sí. se podría, o sea, no cuadra, ¿no? O sea, porque, repito, en la primera, esta podría ser una forma. Otra forma, para la primera, pues también podría ser 2 menos 1 igual a 1. El problema es que si optamos por esta forma, abajo ya no te queda algo bonito. O sea, te quedaría uno menos qué? ¿Qué opciones tienes? Pues el, la opción del, de, de los dígitos podría ser uno menos 3 igual a 3. Pues no. ¿1 menos 4 igual a 4? Tampoco. uno menos 5 igual a 5? Pues no. Ya ninguna te da esta, esta opción. Entonces no puede ser la segunda opción. Vamos con la primera. ¿Sale? Entonces hay que, hay, que, hay que analizar, hay que analizar los problemas, hay que observar qué tienen y en base a eso pues vamos con ¿Vale? Muy bien, seguimos, seguimos, seguimos con preguntitas, preguntas tipo examen, preguntas tipo examen, este, aunque no lo crean, se me ocurrieron, hace ratito las estaba yo escribiendo, y se me vinieron a la mente así de la nada, y, este, y aquí se las estoy mostrando. ¿Vale? Muy bien, este, dice, si una gallina y media ponen un huevo y medio en un día y medio, ¿Cuántos huevos pondrían cinco gallinas en seis días? ¿Quién me dice el tema? ¿De qué tema es el Es la esto? C. ¿Dicen que la es la C? ¿Sí? Es una regla de tres, ¿sí o no? Una simple regla de tres. Tenemos aquí, este, gallinas. Tenemos huevos. Voy a poner aquí días mejor. Y Aquí huevos. ¿Está ¿Está bien? Muy bien, la primera me dice, una gallina y medio, pues lo puedo poner como 1.5, ¿sí o no? Puedo poner 1.5. Un huevo y medio, pues lo puedo poner también, ah no, Un huevo y medio como 1.5, en un día y medio, pues también 1.5. Ahí está. Después dice, ¿cuántos huevos? Aquí va una X, porque no sé cuánto. ¿Cuántos huevos pondrán cinco gallinas en seis días? ¿Sale? Al final de cuentas, repito, pues esta es una regla de tres y lo que hay que hacer simplemente es despejar el valor de X, ¿sale? Muy bien, entonces en este caso vamos a ver cuánto, cuánto vale la, la X aquí. Si observamos, si observamos esto, este, hay que analizar primero el tipo de regla de tres que es para, analizar, para ver cómo la vamos a responder, ¿sale? Tenemos dos tipos, directa o inversa, simplemente vamos a analizar este contra este. Aquí, obviamente, que aquí está aumentando, voy a ponerle un más. Aquí está aumentando y nos, nos preguntamos qué pasa con esto. Si tengo más gallinas, ¿ponen más huevos o menos huevos? Más, más huevos. huevos. Más, más. más. Huevos. Cuando te queden signos iguales, esto se dice que es de tres directa. Ahí está, es regla de tres directa. Simplemente. Ahora vamos a analizar los días contra los huevos. Si tenemos más días, las gallinas están más días poniendo huevos, si están más días, ¿ponen más huevos o menos huevos? Más huevos. Pues también ponen más, aquí también resultó ser directa. Entonces, ¿qué sucede? Que en ambos es directa. Cuando es directa, se forma una fracción, tal cual nos queda aquí, este sobre este, aquí también, 1.5 entre 6, y aquí este, el último de la X, este nunca se mueve ese se queda igualito, ¿cuándo se voltea la fracción cuando te quede inversa? por ejemplo, que te dijera, entre más gallinas menos huevos, ahí se ve inversa y se voltea este, se pone al revés la fracción nada más y se resuelve igualito, ¿sale? en este caso pues hay que resolver esto, pero pues este despegue ya no tiene, no tiene dificultad, espero, ¿no? Deja de borrar la parte de arriba, Déjame borrar la parte de arriba, y lo que voy a hacer ahora es, este, multiplicar simplemente, arriba iría multiplicado 1.5 por 1.5 también, porque así se multiplican las fracciones, y abajo 5 por 6 que es, así voy a dejar, en el otro lado tenemos 1.5 por X, ¿sale? Al momento de despejar la X, lo podemos hacer de manera cruzada, o sea, 1.5, de hecho me puedo poner 1.5 al cuadrado, si quiero ver el marmón ahí, ¿eh? multiplicado por X, igual a 1.5, de hecho aquí lo puedo multiplicar una vez, por 30. ¿Sale? Fíjate cómo, cómo des, estoy despejando la X, pasando del lado contrario, multiplicando. ¿Sale? Ahí está. Así lo pasamos del otro lado multiplicando. Este, continuamos, continuamos. Eh, bueno, pues ya el despeje de la, de la X es fácil, porque este 1.5 o está sea, multiplicando, lo puedo pasar dividiendo. Fíjate cómo no estoy haciendo tantas operaciones. estoy ahorrando operaciones para que al final se cancelen. Y la única operación que voy a hacer, como se cancela 1.5 con uno de estos, simplemente me quedaría 30 entre 1.5. Esta es la única operación que tienes que hacer, bueno, difícil por así decirlo. ¿Quién me dice cuánto es esto? Veinte. Veinte. Muy bien. Entonces, pues ya la respuesta correcta en este caso sería la opción... La opción C. ¿Sale? Es una regla de tres. Así se resuelve la regla de tres. No importa que sea compuesta. No importa que sea, este... Simple. Se resuelve cuando es directa o inversa de esta forma. ¿Sale? Este... Ya tenemos la pregunta número 8, ya, ya vamos a acabar, nos faltan otras dos preguntitas. Espero que estés viendo cómo lo estamos, cómo estamos resolviendo preguntas en tu examen. Así tienes que ser, tienes que ver opciones, tienes que analizar la pregunta, tienes que hacer operaciones, tienes que hacer de todo, ¿sabes? Muy bien, siguiente pregunta dice, ¿cuál es el término 2019 de esa sucesión? Término 2019. Término 2019. Obsévenla bien. A ver, w. Ajá, ¿qué pasó? ¿Cuál es la respuesta? La C. Muy bien, muy bien. Dicen que la C. Pedro dice que la sé, Lidia dice que la sé, Itzel dice que la sé. Bien, a ver, a ver qué pasó, a ver, a ver, ¿quién me explica qué está pasando? ¿Por qué la sé? Las pues tienes que observar bien qué está pasando, ¿eh? ¿Por qué la sé? O bueno, nomás porque sí. Es que van de cinco en cinco y como... Digamos que 2019 termina en un 4, por decirlo así. 2015 más 4, pues le restamos solamente una letra y queda la W. Muy bien, perfecto, perfecto. Pues ya les dieron ahí la, la respuesta, la forma de entenderlo. ¿no? Sí, muy bien, la respuesta es la C. ¿Por qué? Porque como dice su compañero, o sea, no importa que vayan al revés, olvídate de eso. Si observas, este es el ciclo de Z a W, porque de ahí se vuelve a repetir el ciclo. Se repite, se repite, se repite. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿cu ¿cada cuánto va el ciclo? Pues aquí va 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, así, así se sigue el ciclo hasta llegar al 2019. Pero antes de llegar al 2019, tuvo que haber llegado al 2015 de manera exacta. ¿Estás de acuerdo? Tuvo que haber llegado hasta el 2015 exactito, porque el 2015 es múltiplo de 5, Termina en 5. Y lo que te faltaría serían otras 4 para que te den 2019. Entonces, el siguiente ciclo, que ya es este 4, el siguiente ciclo es 1, 2, 3, 4. Aquí va a estar. Este es el, el término 2019. ¿Sale? A ver, pregunta. Si te pidiera el término 15,381, ¿qué letra va en este término? Z. Pues la Z. ¿Por qué va la Z? Porque el 15,380 se puede escribir en 15,380 de manera exacta, porque hasta ahí cabe 5, más 1, ah, pues el 1 te representa la Z. Y así de fácil, ¿sale? ¿Sí se entendió la pregunta o no se entendió? Bueno, pues espero que sí. No está complicado, ¿verdad? Piensen un poquito, te va a salir. Pregunta siguiente, a ver, pregunta número 10. Dice, Sofía nació en el año 19 AB. En el año 2010, su edad fue el número de dos cifras BA. Y en el año 2011, su edad coincidió con la suma de las cifras del año de su nacimiento. ¿En qué año nació? Está buena esta es pregunta de razonamiento. En la B. ¿La D de Diosito? No, la B. De la B, 1991. ¿Segura? El 1900 AB. Las opciones tenemos. 1990. 1991. 1993. 1993. 1992. Muy bien, a ver aquí dice en el chat, están poniendo la respuesta. Dicen que sí, que sí sabe, muy bien, perfecto, vamos a analizarlo. A ver los demás, los que nos ven desde Facebook, repito, pueden venir a la transmisión, pónganle ahí en la página un buen like, manden un mensajito, pongan el mensaje, me pueden proporcionar el enlace de la transmisión, por favor, y te lo enviamos. ¿Sale? Muy bien, a ver. Entonces dice que nació en el año 1900 a B. No sabemos cuánto vale A ni B. Dice Lidia que es la D. A ver, vamos a ver. Fíjate, a ver. Esta pregunta vamos a hacerla con las opciones. Vamos a eliminar las opciones. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Si la respuesta correcta fuera la A, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? Pregunta, si la respuesta correcta fuera esta ¿Cuánto vale A y B? 9 y 0. 9 y 0. ¿Dale? Ahí está. Si la respuesta correcta fuera la opción A, la A vale 9 y la B vale 0. Vamos a ver si es cierto. Dice que en el 2010, en el 2010, su edad, esto dice el problema, su edad, eh, su, su edad fue un número de dos cifras, BA, pero si le ponemos BA, ¿estarás de acuerdo que la edad sería 0,9? Es decir, 9. Si nació en 1990, ¿en el año 2010 podría tener 9 años? Pues no, ¿verdad? No se puede. Y por lo tanto, la respuesta correcta no es la A, ¿ya vieron? Al menos la A ya pude descartar. ¿Por qué? Porque el problema dice que en el 2010 su edad era esta. Pero estamos diciendo que la A vale 9 y la B vale 0. Suponiendo que la respuesta A está bien. Por lo tanto, aquí sería 9 años. Y pues no puede ser que de 1990 al 2010 tiene 9 años. Tendría 20 en todo caso. ¿No? Entonces, ¿la opción A? No, no es la opción A. Vámonos con la opción B. Vamos a ver si la B es la correcta. Si nació en 1991, aquí sería 9 y 1. Por lo tanto, Bea sería entonces 19. Vamos a ver. Dice que en el año 2010 su edad era Bea, o sea, su edad será 19. Si nació en 1991, para el 2010, ¿sí son 19 años o no? Pues sí, ¿no? Sí. Muy bien, sí son 19 años. Y aparte de esto, y en el año 2011, que en el 2011... En el de 2011, ¿cuántos años tiene? Pues tiene, en el de 2000, en el 2011, tiene 20 años, ¿cierto? ¿sí, no? Dice, y el texto dice, en el año 2012, su edad coincidió con la suma de las cifras de sueño de nacimiento. Si sumamos 1 más 9, más 9, más 1, ¿estás de acuerdo que te da 20, que coincide, coincide con sus años? ¿Ya vieron? Por lo tanto, pues ya le acabamos la respuesta correcta, si sí era la opción B, ¿sale? Les repito, quiero que hagan, quiero que hagan un poco de, de, de análisis cuando tengan problemas como estos, vean qué es lo que tiene y vean las opciones. Les repito, no pueden responder ese examen dejando al lado las opciones. Tienen que estar viendo, viendo, viendo opciones, opciones, opciones, siempre. Si notas que una opción ya cambió y ya no es, pues la vas quitando, así hasta que te quede una respuesta correcta. En algunos casos, de plano, lo tienes que hacer de manera directa. No hay forma de hacerlo este, con opciones en algunos casos. ¿vale? Entonces, este, ¿qué tal esta serie de preguntitas? ¿Les gustaron? ¿Estaban difíciles? ¿Estaban fáciles? ¿Alguien este, le ha tocado alguna similar en su examen o no? A ver qué dicen. Dice, en el chat, dice, oh, pensé que era la vea, era una multiplicación, es la b muy bien. Los demás, ¿qué opinan? Repito, sí, han, ¿les ha salido esto o no? ¿Han tenido preguntas similares? En sus exámenes, dice algo que sí, muy bien. Muy bien, espero que sí, que sí, este, los que ya hicieron el examen, espero que sí, les haya quedado algo algo este, fácil este examen, porque en verdad no está difícil, son preguntas de nivel medio. Pero aunque no lo crean, muchas preguntas en el examen de admisión así van a venir. ¿Sale? Esas preguntas que les mostré son preguntas similares a las que les podría tocar en cualquier examen. ¿Sale? Son temas básicos, son temas que vienen, perdón, son temas que vienen en las diferentes guías, ¿no? Siempre en todos los exámenes ha venido regla de tres, en todos los exámenes ha venido factorización, siempre. Esto es clásico. Entonces, estos temas que acabaste de ver, tienes que dominarlos lo más posible, ¿sale?,